Vamos a hacer el reto de los emojis con Funko Pops. Varios de vosotros me habéis dejado comentarios poniendo una serie de emojis y yo voy a intentar encontrar Funko Pops que representen a esos emojis. Así que vamos a empezar con el primero. Vamos a empezar con este de aquí, que es de Yazna Espinoza Herrera. El primer emoji es una ratita y aquí tenemos a Remy. Para representar el símbolo del dólar o del dinero tenemos al tío Gilito. Y el último es un emoji de un robot Así que Wally -E cumpliría con este Primer reto completado Ahora vamos con este de Mariela Mucha Y vamos a ver si tenemos esos emojis en Funko Pops Ahora el primero que es un gatito tendríamos a Socks de la película de Lightyear Como muñeco de nieve tendríamos a Olaf Como perrito podríamos coger a Slinky de Toy Story Y por último como hada tendríamos a Campanilla. O thinker. Y reto número 2, cumplido. Ahora es el turno de ponerlo más difícil en los comentarios, así que déjame por ahí abajo un reto con emojis y nos vemos en la parte 2. Suscríbete, dale like al vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!